¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich, desde la virtualidad del Museo Malvinas. Bueno, como siempre, cada vez que arrancamos un programa, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguir nuestra página de Facebook o nuestra página de Instagram y, por supuesto, a compartir eh, esta transmisión eh, para aumentar la, la difusión. Y bueno, y como siempre antes de empezar, digamos con nuestros invitados que están acá presentes, eh, agradecer al área de, de técnica por la edición y la profesionalización en la edición de este programa, así como también el área de diseño por los flyers, que son muy llamativos y son muy convocantes y siempre nos preguntan eh, o nos halagan el, el diseño eh, artístico del Museo Malvin. Bien, hoy el tema que teníamos para charlar hoy es un tema que muchas veces se lo suele relacionar con, con la ciencia ficción o con el futuro, ¿sí? pero sin embargo estamos hablando de, de nuestro presente, que tiene que ver con la eh, soberanía satelital de nuestro país, ¿sí? cuál es la proyección de nuestro país, de nuestra nación en el espacio exterior, en términos de soberanía, y por supuesto vincularlo con eh, nuestra soberanía en Atlántico Sur, y por lo tanto trajimos a dos invitados, eh, más que especialistas en el tema, como siempre, Mario Golpe presente ya en nuestro programa en varias ocasiones. Y por primera vez, Marcos Actis, presidente del área institucional de la Universidad Nacional de La Plata, director del Instituto Malvinas y director del Centro Tecnológico Aeroespacial. Así que, nuevamente, bienvenidos a este ciclo. ¿Cómo andan? Bien, muy, buenas, muy buenas tardes a todos y a todos Un gusto por estar por primera vez con, en este ciclo. Bien, vamos a arrancar desde lo más llano, porque muchos de quienes estamos acá, me incluyo en primera lista, no somos conocedores del, del tema, y al mismo tiempo tenemos mucha curiosidad por, por aprender y, y por saber. Voy a arrancar con vos, Marcos, así desde lo más llano. ¿Qué es un satélite? ¿O qué es, cuando hablamos de, de, de la soberanía de los países, las naciones, en relación al espacio exterior? Bueno, lo voy a hacer muy, muy, muy simple. Un... Los satélites son... La Luna es un satélite de la Tierra, por ejemplo. Así se, se podría definir la Luna. Porque orbita alrededor de la Tierra. Eh, lo que conocemos normalmente y los que ha fabricado Argentina son de dos tipos. Los geoestacionarios, que son satélites que están sobre nuestro territorio, sobre el Ecuador, un punto fijo. Uno podría mirar al espacio y lo ve. Siempre ahí arriba. Eh, tienen órbita de 24 horas, por eso no es que no se muevan, acompañan el movimiento de la Tierra. Eh, Argentina tiene dos en este momento. Y después hay satélites que son de órbitas bajas, que se les llama, que pasan por arriba de nuestro territorio con un determinado periodo. Cada, estos son satélites de observación, el de geoestacionario normalmente es de comunicación o, o meteorológico, en cambio los otros, los que orbitan en, en órbitas bajas, ¿qué es una órbita baja? 400 kilómetros de altura y un geo está en 36.000 kilómetros. Eh, los satélites de órbita baja son los que se usan normalmente para sacar fotos, son los que nos llegan fotos de nuestro territorio. Tienen la desventaja, que pasan un determinado día sobre nuestro país, pasan cada 90 minutos cuando les toca pasar sobre Argentina, y tal vez no vuelvan a pasar, depende de, también del tipo de órbita, la inclinación, hasta dentro de una semana. Con lo cual, si uno quiere observar la Tierra, tiene que poner varios satélites para tener una cadencia de días, para estar permanente... Observando, qué es lo que a veces no sabemos, porque por más que tengamos un satélite observando a Argentina de este tipo, nos puede servir en el momento que pasa sobre Argentina, ver los barcos que están pescando en nuestros mar cuando pasa. Después, tal vez le toque un periodo de tiempo que no vuelve a pasar. Por eso, las naciones, eh, militares sobre todo, tienen varios de estos satélites orbitando, para tener siempre alguno pasando por el territorio que ellos quieren observar. Esos son los dos tipos. ¿Cómo sería un satélite de este tipo? Es lo mismo, se vería en el cielo como es una estrella fugaz, más de uno lo hemos visto pasar, cuando pasa por nuestro país, como están en órbitas bajas, reflejan el sol, no es que tengan luz propia, reflejan el sol y de repente los perdemos. Es porque lo vemos reflejar el sol nada más. Puede estar pasando de día el satélite y no lo vamos a ver, porque no, no, al ser de día no se ve. La estación espacial es una tiene este tipo de órbita, la espacial es internacional, y pasa, hay periodos que pasa sobre Argentina y otros que no pasa. Pero bueno, lo vemos sobre todo a las tardecitas o al amane amanecer cuando está saliendo el sol. Esos son los tipos de satélites que hoy tenemos, en, por lo menos los que tiene Argentina en el espacio. Bien, y siguiendo un poco con, con esta línea de lo que estás eh, explicando, nosotros por lo general cuando hablamos de satélites o de política aeroespacial, inmediatamente pensamos, de finalizar la Segunda Guerra Mundial, comienzo de la Guerra Fría, lo, no sé, el satélite Sputnik, la perra laica, eh, Yuri Gargarin, el Día del Amigo, la, la, la bandera estadounidense plantada en la Luna, respecto de nuestro país, ¿cuál, ¿cuál fue el origen de, digamos, en ese contexto, que nace una política de decir, bueno, la Argentina también va a participar a su, en su escala a tener una política aeroespacial? Mira, eh, Argentina empieza con una política de este tipo, podemos ir al año 43, cuando se crean el Instituto Aerotécnico de Córdoba, nuestro propio Instituto en La Plata, a partir de ese momento eh, empezó sobre todo eh, los, el estudio de las posibilidades de realizar vuelos eh, al espacio. Ya con el desarrollo de la aeronáutica, aunque a veces no la asociamos, para ir al espacio tenemos que pasar a la por la atmósfera y para eso hay que volarla y ahí está, están sobre todo los aeronáuticos dominando ese tema. Así que desde el principio de la, podríamos decir, del gobierno de Perón, donde se le dio muchísimo input, sobre todo a la fábrica, a la Fuerza Aérea Argentina, ¿eh? la creación de la Fuerza Aérea sobre todo, esto, esto trae y empieza a traccionar cosas. Argentina, como vos decís, mencionaste la perra laica lanzada por la Unión Soviética, Argentina en, los, en la década del 60 eh, participó en muchísimos lanzamientos de cohetes a, de vuelo suborbital. Yo escuchaba el otro día que hablaban de los vuelos suborbitales, ahora Argentina hacía vuelos suborbitales, eh, está la historia del mono Juan, del ratón Belisario, ¿Eh? puestos en órbita en los años 60, con cohetes de combustible sólido, donde la Fuerza Aérea desarrolló un sinnúmero de, de este tipo de cohetes, misiles también, eh, también se usaba mucho para la lucha antigranizo, y se sigue usando, y realmente el desarrollo, por ejemplo, en el año 67 se hizo el Congreso Aeroespacial, que lo organizó nuestra Facultad de Ingeniería de La Plata, el Departamento de Aeronáutica organizó un congreso mundial del espacio, en el año 67. En ese, en, ese, en ese tiempo la carrera de ingeniería aeronáutica de la, de, de la Plata tenía la especialización en ingeniería espacial, que fue sacada durante el proceso militar del año 70. El primer motor de combustible líquido para propulsión de un cohete se hizo en nuestro departamento en los años 70 y cuando empezó a funcionar, mágicamente se, de, se desfinanció. Y es más, en La Plata había una central donde se recibían imágenes de satélites y se procesaban en, en ese entonces. Bueno, todo eso fue desmantelado en los 70. Eh, Argentina... Eh, como todos lo sabemos era una potencia en todos estos temas estaba a la vanguardia del mundo en el año 50 haciendo el avión de propulsión sexto país en tener un avión en propulsión o sea que lamentablemente como ven ustedes Argentina hoy podría ser un podríamos estar poniendo casi gente en el espacio a esta altura de, del desarrollo si no hubiésemos tenido las cosas que, que han pasado en nuestro país ¿no? Y siguiendo un poco con, con, con este tema, para redondear un poco la idea, pero antes de hablar de, de la actualidad, sí, en términos generales. Eh, ¿Es algo regular que un país tenga una política aeroespacial? ¿O es algo, digamos, de unos pocos? Pienso en la Antártida, digamos, ¿no? Porque por eso nosotros naturalizamos eh, las campañas de verano en la Antártida o la política antártica argentina, pero cuando uno mira el planeta entero, no cualquiera hace políticas científicas en la Antártida. Respecto del plano aeroespacial. ¿Es común? ¿Es regular? No, no, no, no es común. Yo, lo que sí es, es común es que los países de punta desarrollen el campo aeroespacial porque es el campo que después derrama en, en, en las otras industrias. Como lo fue, uno podría poner el ejemplo de la fábrica militar de aviones con el brigadier San Martín, que a partir de la evolución de hacer aviones propios en, en Córdoba, Generó toda la industria metal mecánica y el polo automotriz que hoy es Córdoba. Y eso fue gracias al impulso que le dio la aeronáutica. Son, son industrias traccionadoras, las aeroespacial sobre todo, porque son tecnologías de punta y si vos tenés que desarrollar cosas para ir al espacio, ganás desarrollo, ganás valor agregado en las cosas que podés hacer. O sea, no es algo casual que suceda en los países de primer mundo, de desarrollo tecnológico, que hagan investigación aeroespacial. Eh, bueno, Argentina tiene la calidad humana y, y el conocimiento para hacerlo, ¿no? y lo hizo en el pasado. Así que no, no, no es algo casual, eh, es algo que se da eh, con años de inversión en... en en desarrollo, en educación, y en ciencia y tecnología. Bien, Y vos ahí Marcos hiciste un pequeño barrido del 43 hasta los 70, lo cual ya me das pie un poco para preguntarle a Mario, de cara a lo que fue el conflicto del año 82. Mario, por ejemplo, cuando nosotros siempre hablamos del conflicto del Atlántico Sur, o escuchamos charlas o documentales, siempre hay como... ¿Cómo decirlo de alguna manera? Como que no se suele asociar la guerra de Malvinas con el contexto de la Guerra Fría. Algunos casos sí, algunos casos no. Y cuando hablamos de satélites es inevitable pensar en Estados Unidos, en la Unión Soviética. Contanos un poco cuál fue el rol ¿sí? de los satélites. Hay muchos rumores al respecto del año 82. Y si hay alguna conexión o no entre lo que nosotros entendemos por la guerra de Malvinas respecto del contexto de la Guerra Fría. Bueno, eh, es cierto que, que vivíamos en un contexto diferente, el contexto de la Guerra Fría, y vos fíjate que en aquel momento el conflicto era este-oeste, eh, y sin embargo se produce una guerra norte-sur. Este es el cambio de, de, de, de paradigma, digamos, todo el conflicto era de la Guerra Fría, era este-oeste. Entonces aparece este, esto, y por supuesto, para los distintos sistemas de vigilancia, uno de ellos este, era el que compartía desde la Segunda Guerra Mundial eh, Estados Unidos con Reino Unido, que llamaba UCUSA, con K, ¿no? Y Uca, UCUSA era el sistema que utilizaban en forma conjunta Gran Bretaña con el Reino Unido desde la Segunda Guerra. Era, y bueno, entonces el, había mucha fantasía en, en cuanto a... Por el, por el poco conocimiento que había sobre los satélites. ¿no? Y en realidad, por ejemplo, es cierto que al haber este cambio de, de paradigma de una guerra este-oeste a pasar una norte-sur, tuvieron que modificar la órbita de algunos satélites, los cuales le costaba, digamos, costó un, eh, la vida útil del satélite hacer estos movimientos. Entonces, este, lo que sí veíamos en aquella época era que la gente creía, en general se creía que los satélites nos, nos observaban y tomaban fotos totalmente precisas, este, y, y no fue así. El, uno de los, uno, Estados Unidos modificó uno de los satélites de reconocimiento, se llamaban satélites de reconocimiento, aquellos que tenían, digamos, una gran cámara fotográfica que este, podía sacar, eh, sin duda alguna, fotografías de, de donde estaban recorriendo. Entonces, lo que hicieron fue modificar el, un, un satélite que este, se llamaban KH-11, y, eh, y este KH-11 fue también el origen de una cuestión que hoy es muy común para todos, que fue lo de la fotografía digital. Entonces prácticamente comienza, o empieza también en la guerra de Malvinas, la, los inicios de la fotografía digital de los satélites. Eh, como no eran tan seguros, eh, la, la digitalización era una, una cosa no tan precisa, lo que tenían también eran un KH-8 y KH-9, que eran satélites con, digamos, que tenían película. Y era tanto que, bueno, no eran películas de 36 fotos, tenían 65 kilómetros este, de extensión, pero no era instantáneo, se, se lanzaba por un paracaídas, eh, y bueno, y ahí la cámara. Y tenía, digamos, en unas cápsulas y ahí los tomaban, y las fotografías en general eran, eran tardías. Pero sí se hizo, se hizo un recorrido medianamente, eh, digamos, interesante sobre el recorrido de, los, de estos satélites de reconocimiento, pero básicamente también había un sistema de, que, digamos, que, que tenía que ver con la captación de, de señales electrónicas. Entonces, este era un tipo de, de satélite y otro tipo de satélites eran los que captaban o capturaban señales electrónicas. Esas señales este, eran tomadas por otro tipo de satélite, por otro tipo de satélite que, este, según parece, un, o sea, según lo que se dijo también, cuando fue hundido el, el general Belgrano, el, uno de los satélites de, de observación, de, no de observación, sino perdón, de, de las señales estas que tomaban, eh, encontró una señal electrónica de un destructor tipo 42 que se trataban o de la Hércules o de la Santísima Trinidad. Entonces la inteligencia británica, cuando le pasan esto al Hermes, piensan bueno, si hay dos destructores de esto, tipo 42, es porque ahí está el portaaviones 25 de mayo. Porque se, siempre van acompañando a la nave mayor. Y esto también, eh, Argentina de alguna forma lo detectan. ¿Y qué ocurrió? Este, inmediatamente el 25 de mayo se retira a puerto. Y ahí es donde la Armada no no actúa en el mar debido a la presencia de los submarinos eh, nucleares. Por lo tanto, eh, no es que tuvieron tanta, tanta eh, poder, digamos, tan, no es que nos observaban y sabían exactamente qué tipo de nave era, sino que eh, combinados con los de reconocimiento visual, con esto de las cámaras, evidentemente sí tenían algún poder de detección. Y bueno, hay, hay unas, había una serie de satélites que se llamaban White Cloud, o sea, la nube blanca, que se combinaban los satélites electrónicos con los satélites de sacar fotos, digamos, de reconocimiento. Y había también una pequeña constelación de satélites menores que en ese momento se llamaban ferrets, eh, con una capacidad así similar que... Detectaban emisiones de radar. Eh, esto, esto más o menos lo hacían así en un radio de 3.200 kilómetros. Y esto me hace acordar un poco a, a estos este, nuevos satélites que Marcos conoce tanto, que son esta serie de. Eh, ¿cómo, es? Eh, Max, Elion, ¿Cómo es el nombre en inglés? Elion Max. Elion Max. Que Space tienen esta. Eh, ¿eh? Sí. SpaceX. Claro, SpaceX es este esta compañía privada que tiene estos satélites. Y bueno, en realidad eh, sí modificaron las órbitas. También es el, el día 2 de abril, extrañamente, eh, no extrañamente, sino que se ve la modificación de la órbita de un satélite ruso que pasa, empieza a pasar por Londres. Y en realidad entonces esto significa que esta movida de, de, de los satélites chanquis y de los satélites rusos eh, a pesar de la guerra de Malvinas, siempre estuvieron orientados al control de los submarinos soviéticos y los soviéticos al control de las fuerzas de la NATO que iban hacia el sur. O sea que esencialmente seguían consustanciados en el movimiento por la guerra fría y la guerra de Malvinas era una cuestión adicional. Así que más o menos en esa línea, este, tenemos una explicación de los satélites de la época. Claro, ¿no? quedó clarísimo, digamos, ¿no? Así como cuando uno analiza de que la guerra de Malvinas tuvo un impacto, por ejemplo, en la diplomacia, ¿no? en el marco de Naciones Unidas, en claramente en un contexto de Guerra Fría, esto también se tradujo, si se quiere, en el aspecto satelital, en donde ambas potencias en latitudes distintas, ¿no? por supuesto, una apuntando más al sur, la otra más al norte, pensando en Londres, ¿no? Eh, claramente actuaron en movimientos eh, en el contexto de, de la guerra de Malvinas. Y, y aprovecho, eh, Mario, eh, a retomar un poco lo, lo, lo que había pasado también en los 80, pues está de alguna manera conectado con lo que está explicando Marcos recién, contanos un poco de esa anécdota, que, nos, eh, que ya de alguna manera lo mencionaste en la charla de la General Belgrano este tal Lombardo de que tenía conocimiento eh, sobre los satélites y los movimientos durante la guerra del año 82. Contanos un poco cómo, cómo fue esa historia. Bueno, eh, un poco dentro de todo esto que era la organización o conocimiento, eh, la falta de conocimiento, de, de la improvisación que tuvo la guerra de Malvinas. Eh, hay una anécdota muy interesante y que la voy a leer textual tres, cuatro renglones para que, bueno, en un libro de, que se llama Satélites, la quinta etapa tecnológica naval y su incidencia en la guerra de Malvinas, de un experto que se llama este, Néstor Antonio Domínguez. Néstor Antonio Domínguez, este, bueno, es, estaba estudiando, el, le interesaba el tema de los satélites y dice, corría el mes de julio, de 1986, cuando sorpresivamente recibe, recibí en mi casa una llamada telefónica del vicealmirante Lombardo, el excomandante argentino del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante la Guerra de Malvinas. Bueno, con mucha intriga, dice, atendí el llamado y, y entonces el vicealmirante rápidamente le aclara cuál es el motivo de la charla y le dice eh, que bueno que si lo podía asesorar sobre las posibilidades del de, de uso de satélites por parte del enemigo y sus aliados durante la guerra de Malvinas entonces el comandante o el comandante le pregunta a este experto o señor Domínguez sobre los satélites para ver si realmente podrían tener incidencia o no entonces, eh, Domínguez le dice, yo me voy a dedicar a estudiar este tema, porque no tengo tanta información. Y, y todo esto estaba dirigido a una cuestión muy, muy importante para, para Lombardo, que era que él iba a ser enjuiciado, iba a tener un tribunal oral, este, iba a juicio oral y público ante la Cámara Federal de la Capital Federal, eh, esto fue por agosto de 1988. Entonces, ¿qué quería demostrar Lombardo? Quería demostrar que a él no le habían enseñado nada, que él había tenido una experiencia en Norfolk, donde dice que vio una cosa extraordinaria, donde había visto una pantalla donde supuestamente estaban todos los barcos blancos del mundo, o sea, que podían ser blancos del mundo en ese momento, pero que no tenía idea y que la Armada nunca le explicó nada sobre satélites. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que, bueno, si no se sabía, este, existía la fantasía de que nos estaban espiando, de que estaban este tipo de satélites, y que seguramente alguna información podía haber. Y sin embargo, eh, Lombardo bueno, recibe todo este informe que le prepara Néstor Domínguez, para decir que, este, qué tipos de satélites, qué se podía encontrar, qué tipo de satélites rusos podían haber cambiado la órbita. Entonces, de eso podía demostrar Lombardi que nada, nada fue informado. Y cuando él le pide a Domínguez, le dice, se lo pido porque no hay ningún asesor de la Armada que me pueda explicar algo sobre la actuación de los satélites en la guerra de Malvinas. Y los jueces lo interpretaron tal cual y dijeron, bueno, entonces este, no lo vamos a, a juzgar por eso, porque él no tenía conocimiento, el comandante en jefe. Sin embargo, existía toda esta información. Y bueno, y ahí termina esta, esta digamos, para no hacerla tan este, larga, pero quiero agregar una, una pequeña cosa que, si bien no tiene que ver con los satélites, tiene que ver también con este, cómo actuaba la CIA en aquel momento y cómo, cómo se relaciona también eh, la cuestión de los, de los desaparecidos, de los nietos, y cómo, se des, cómo también la guerra de Malvinas, y por qué a toda una unidad. Eh, entre otras cosas, dentro de la, de la tecnología, y por eso hablamos siempre con Marcos, y por eso el Instituto Malvinas se llama de políticas soberanas, porque no teníamos soberanía sobre el espacio a, aéreo, si bien se podía haber desarrollado perfectamente, y también tampoco desarrollábamos máquinas de criptografía. Entonces, ¿qué ocurrió? Teníamos que ir a comprar máquinas para hacer este, estos los informes, digamos, eran encriptados, las teníamos que ir a comprar a otro país, porque nos faltaba soberanía, no podíamos desarrollarlo. Entonces, había dos lugares fundamentales, Texas y Suiza. Entonces, dice, no, vamos a elegir Suiza. País neutral, país que no, no nos va a, tra a traicionar, y la compra 100 máquinas encriptadoras de una empresa que se llama Crypto, con Y AG, de Suiza. Bueno, las estas encriptadoras que iban a los países del tercer mundo, como se llamaba antes, tenían una ventanita, tenían una, una cosa que inmediatamente toda la información pasaba a, a la CIA por lo tanto el hundimiento del general Belgrano los movimientos de la flota aparte de la cuestión satelital y, y esto también en políticas soberanas dependía de, de toda esta información encriptada que no era tal y que iba directamente a la CIA bueno esto se descubrió no hace mucho año 2020 este... 2020 se descubre en Suiza que eh, tanto la CIA como el servicio secreto alemán este, sabían de estas máquinas. Las encriptadoras que iban al primer mundo eran buenísimas, no, no, se, podían, no se podía saber qué pasaba, pero las que iban al tercer mundo se, se informaba todo lo que hacía la Junta, y esto es lo que digo, todo lo que hacía con respecto a los desaparecidos, a los nietos, a, la, a lo que era el plan Cóndora, a todo, y por supuesto, tenían información de, la, de, los, de los movimientos de la flota. Eh, a mí me dio la sensación que bueno que seguimos dentro de esta línea de, de falta de logística y de cómo puede ser que el comandante no supiera nada sobre los satélites. Y por otro lado, eh, esta falta de desarrollo en ese sentido nos hizo comprar máquinas a Suiza que estaban este, truchadas, digamos, y que se, se sabía perfectamente la cia. Yo tengo la sensación que esto fue, fue, digamos, de gran impacto estas estas cuestiones, y fue tal tal el impacto que en un momento dado se, se corrió el riesgo de que Suiza pudiera tener algún colapso por esta situación, porque Suiza lo, su principal, digamos, su principal eh, fuerza económica la tiene porque es un país digamos que guarda el secreto bancario. Guarda... bueno Y en el caso este, podrían haber desconfiado. Creo que lo salvó la pandemia porque eh, se diluyó esa información. Y porque fue toda la pandemia en la cual no se habló. Pero bueno, lo que quería decir es que realmente esta anécdota que cuenta Domínguez eh, aclara perfectamente que, fuimos a Malvinas sin tener asesores sobre el conocimiento de los satélites verdaderamente de, de Malvinas. Bien. Y, y vos Marcos mencionaste ¿no? de alguna manera el vaciamiento digamos, ¿no? en los 70 de toda la política aeroespacial argentina que se venía llevando como política de Estado y quizás con, sobre todo con la última dictadura fue un punto de inflexión, pero que ese vaciamiento se mantuvo después eh, de la guerra de Malvinas, y ustedes nos trajeron, digamos, ¿no? a colación, porque está relacionado con la cuestión de la soberanía satelital, el proyecto del misil Cóndor. Eh, contanos un poco qué, en qué consistía ese proyecto, cuál es la vinculación, digamos, ¿no? con una política aeroespacial, eh, y por qué también, de alguna manera, fue en detrimento, la, la dada de baja de ese proyecto, a nuestra soberanía eh, nacional. Bueno, sí, un poco... Retomando lo que te decía de los lanzamientos suborbitales que se hacían con cohetes sólidos. ¿Por qué digo estos cohetes sólidos? Porque Argentina es como que está vedada, la, la Argentina, a hacer cohetes sólidos. Pero lo hacían los años 60 y el misil Cóndor, misil Cóndor, pero también podría haber sido un, un buen lanzador suborbital o orbital, porque ahora cuando les diga las características podría haber sido tranquilamente era de combustible sólido, una performance muy buena, eh, una planta de fabricación en falda del Carmen totalmente automatizada, bien equipada, eh, con potencial de fabricación, eh, que hasta siguió no fue afectada por el proceso porque como era de, sobre todo las fuerzas armadas eran los que la estaban haciendo obviamente en un secreto bastante importante continuó la fabricación del misil Cóndor hasta que bueno después de la guerra de, de Malvinas eh, empezó la campaña como para desactivarlo el Cóndor tenía un alcance de 800 kilómetros entonces algunos pensaban que era para poder llegar a Malvina, de hecho podría haber llegado a Malvina. Pero en realidad el, el cóndor era una, estaba pensado como, un, como de defensa de nuestro territorio. Argentina al ser tan extenso, eh, tendría que tener una fuerza aérea muy grande, la posibilidad de tener misiles que lo, puedan defender sus costas, su, su espacio aéreo, es bastante importante. Eh, hoy Argentina está desprotegida, lo vemos como depredan el mar, y eso no pasaba. Eh, yo me acuerdo que siempre veíamos cómo dos por tres se capturaban pesqueros, muy raro ver ahora eso. Y antes había una política de disuasión por parte de nuestras Fuerzas Armadas, tener un portaaviones que podía moverse y llevar una flota aérea para recorrer nuestro sur. Hoy de eso no, no tenemos. Nada. Pero bueno, el misil Cóndor fue desactivado y, y en, en los fines de los 80 la, la que tenía el control del de estudio del espacio, que era la Fuerza Aérea, pasó a, a la creación de lo que es hoy la CONAE. Con la promesa de, de Estados Unidos que si se desactivaba el, el misil Cóndor, se desarmó como se hizo. Se iba, se iba a acompañar a, a la generación de satélites de observación de la Tierra y que, en principio, Estados Unidos lo iba, iba a poner en órbita los satélites que Argentina fabrique A ver si entendí de hecho, todo, para que se entienda. Sí. Digamos, lo que Estados Unidos nos prometió en la década del 90, posguerra de Malvinas, caída del muro de Berlín, era una especie de intercambio de una política más de defensa, entre comillas, que por ahí el misil Cóndor como un ejemplo, a digamos desarticular eso, pero a cambio tener una política aeroespacial no vinculada con la defensa, pero sí una cuestión de observación y que Estados Unidos iba a dar un apoyo estructural, logístico. Sí. Eh, sí. Ok. ¿Y qué pasó? Eso fue, eso fue, de hecho, el misil se desarmó y llegó a Estados Unidos vía España. El, el puente que yo veo atrás, el lanzador, ¿Eh? para que vean, ese lanzador es el Vega, de fabricación italiana europea, es la, el antecesor al, al misil Cóndor, muchos de los que trabajaron en Cóndor trabajaron en ese, en ese lanzador, es un lanzador, uno podría decir que es un misil porque es de combustible sólido, pero es un lanzador, ¿eh? el Vega, de las mismas características que tenía nuestro nuestro eh, proyecto Condor. Eh, bueno, eso se fue, ¿no? obviamente le dimos todo plano, un, los que estaban armados se llevaron, y empezó lo que fue el desarrollo satelital Argentina. y acá es algo que va por mi cuenta, yo creo que Estados Unidos no creía que nosotros íbamos a ser capaces de hacer los satélites que se hicieron. Y acá va en consonancia lo que te decía, Argentina siempre estuvo preparada para liderar tanto en auto en ferrocarriles, las cosas que se desarrollaron en la época de Perón y que continuaron pese a todo un largo tiempo, permitían a Argentina fabricar cosas en Argentina que después de a poco fueron desmanteladas. No nos olvidemos que se fabricaban los rieles de ferrocarril en Argentina, las ruedas, de las locomotoras y las locomotoras enteras. Y los autos, el rastrojero. El rastrojero... Fue diseño de un ingeniero aeronáutico egresado de nuestra facultad de La Plata. Para que veas cómo esas ciencias de punta traccionan sobre las otras. Bueno, los satélites Argentina, eh, Estados Unidos, el primer acuerdo fue hacer la serie SAC, SAC-A, SAC-B, SAC-C y SAC-D, en colaboración con NASA. Cuatro satélites que se construyeron y cuatro satélites que fueron puestos en órbita por Estados Unidos, salvo el SAC-B, que fue lanzado también por uno que acá, cuando es sólido nosotros decimos misiles, pero fue lanzado con un, un cohete sólido, digo esto para que vea que se, se puede poner en órbita con cohetes sólidos, fue sí, lanzado pedir, desde... Sí, Marcos que pedir, Marcos, para que se entienda un poco, porque nosotros pensamos en misil Cóndor, para el vulgo, incluso para mí, pensamos en un misil de guerra, pensamos por ahí en el exocet, ¿no? el típico misil que se utilizó en la guerra marina. pero misil es una palabra que abarca mucho más que, que eso, y es, eh, digamos, es lo que tenés atrás tuyo, digamos, ¿no? en ese cuadro, es también una claro. forma de... Hay, hay dos tipos de combustibles, para un lanzador, cohete, también los cohetes intercontinentales son de hay de combustibles líquidos. ¿Cuál es la diferencia? Habrán visto ustedes cuando encendemos una caña, cuando se encendía, por lo menos cuando yo era chico lo hacía, ahora ya no lo hago, encendía una cañita voladora, sale rápidamente. Eso es lo cuando es un, un lanzador o un misil con combustible sólido, que es, es como si fuese de pólvora, pero no es una pólvora, pero parecido. Tiene una gran aceleración. Entonces, ¿qué lo hace? Lo hace óptimo para el uso en guerra, porque qué? Porque sale muy rápido y no lo puedo derribar cuando sale. La, la velocidad es muy alta, en pocos en poco segundos está a match, ¿eh? está a vuelo supersónico. En cambio, un lanzador de combustible o un misil de, la, de combustible líquido se va encendiendo muy lentamente y se acelera a medida que va, con, va consumiendo su propio combustible, a medida que consume su combustible, se acelera porque cada vez es más liviano. En un cohete agua son los típicos. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, ¿puedo poner con un sólido un satélite en órbita? Sí, el estrés que puede tener ese satélite es un poco más alto por la aceleración que tiene que uno de combustible líquido. El Vega, que está ahí atrás, y los lanzadores japoneses, son sólidos. Entonces, el, el cóndor, un puente que tenía 800 kilómetros de alcance de distancia, pero porque sale con una inclinación y recorre territorio. Si yo lo inclino para arriba, como normalmente los vemos en el lanzador de SpaceX, digo SpaceX porque es lo que está viendo toda la gente en pantalla, va para arriba y esos 800 kilómetros... En vez de ir para, para un lado de, com, de quema de combustible, va para arriba, con lo cual puede generar velocidad para salir a la órbita, o tener un vuelo suborbital, llegar a los 100 kilómetros y caer, ¿Mm? como eran los lanzamientos de, del mono Juan o del, o del ratón Belisario. Pero si le doy una cierta inclinación y llega con aceleración a una cierta altura, velocidad de escape, que se suele llamar, puedo satelizar. O sea que con el cóndor, lanzador, misil, como quieran llamarlo, un cohete, podríamos haber puesto satélites propios en órbita en los años 80. Eso es, eh, no sé si, si está claro. Okay, quedó clarísimo, pero no pasó, digamos, ¿no? la realidad de los 90, como mismo mencionaste, con se desactivó y estos proyectos en colaboración con la NASA, fue otra la historia de lo que terminó sucediendo en relación a otra política aeroespacial Claro. ¿Sirvió el desarrollo de los satélites? Sirvió porque Argentina empezó a agarrar, a tener una política de espacio y ser líder en Sudamérica. Puso con estos satélites, el SAC-C fue el primer satélite de observación, estas fotos que decía Mario de alta definición, con la diferencia que cuando el satélite pasaba por Argentina, ¿eh? no era una nube de satélite, había uno solo, cuando pasaba por Falda del Carmen, que está en la antena terrena, bajaba las imágenes que podía obtener en, en una determinada pasada. Pero también hay que tener en cuenta esto, por eso hablaba de la nube, eh, un satélite pasa una vez cada 90 minutos, pero la Tierra está girando, entonces en determinados momentos, por la inclinación de las órbitas, esto que decía Mario movían los satélites. Mover un satélite significa darle un ángulo más o menos a la órbita para que pase por un determinado momento, pero siempre gira alrededor del globo. Con una inclinación, si lo haría de norte a sur, ¿eh? sería una, una órbita 90 grados, estaría pasando de norte a sur y pasaría acá cuando le toca la órbita, pero el satélite también se va moviendo. Entonces hay una combinación que tal vez por Argentina pase cada una semana esté pasando varias veces por Argentina. Cuando pasa, se descargan las fotos. Este es, ahora, si pongo varios, muchos, una nube, como está haciendo este hombre que, de Elon Musk, que va a poner 12.000 satélites en órbita, ¿por qué 12.000 satélites? Porque quiere transmitir internet. Y no podemos esperar una hora que pase un satélite, me desconecto y me vuelvo a conectar. Entonces... Al poner muchísimos satélites en órbita, es como una nube, lo que decía Mario, de las nubes militares, que siempre tenemos a alguien que nos está transmitiendo, porque toda esa nube está conectada sobre sí misma y además transmite internet hacia la Tierra. Entonces podríamos tener internet en el medio de la Patagonia, aunque no haya un cable, no haya nada, recibir internet, que es el gran negocio que está virando este hombre. Hoy en día no podemos recibir internet si no es por un satélite especial en el mar. Se podría recibir, se va a recibir internet en cualquier punto del globo terráqueo. Argentina experimentó hacer este tipo de satélites de órbita baja, órbitas LEO que se llama. El SAC-D fue su máxima expresión en tecnología a bordo de fabricación argentina, un satélite grande. Y después el SAUCON 1A y el 1B, que no fueron lanzados por, por Estados Unidos como fueron los anteriores. ¿Y por qué no? Porque era un radar. Y para Estados Unidos un radar es una tecnología de complicada. Es una tecnología donde tener un radar significa que yo puedo observar la Tierra, esté nublado, esté lloviendo, no importa, el radar penetra las nubes y es, es estratégico. Entonces, ahí Estados Unidos cortó el apoyo, si bien después firmó convenio para tener la información, el SAOCON fue para Estados Unidos era algo muy estratégico, estábamos haciendo algo que ellos no pensaban que íbamos a poder hacer. Gracias a eso, a esos, esos Saucon se hicieron los radares de defensa que hoy tiene Argentina, más de 28 radares nuevos, cuidando todo nuestro territorio. Cosa que antes se iban a comprar afuera, se fabricaron acá en Argentina. Pero no solo permitió eso, cuando las órbitas de geoestacionarias argentinas estaban venciendo, ¿sí? Argentina tiene dos posiciones sobre el Ecuador, que son geoestacionarias, que hasta el 2000 hasta la, el gobierno de Néstor Kirchner, esas órbitas eran ocupadas por satélites que, que se alquilaban o se, o se compraban para no perder las posiciones orbitales, hasta tomó la decisión tanto en los radares para hacer Néstor Kirchner como de estos radares geoestacionarios, y se pudieron hacer con toda la experiencia que fue el desarrollo de los satélites científicos. ¿Mm? A partir de ahí, Conae, eh, Inba, perdón, pudo llevar adelante el desarrollo de Arsat 1 y Arsat 2. Obviamente que después se interrumpió, ya sabemos la historia, pero no solo se interrumpió eso, sino que se cedieron las señales y las posiciones, alguna que otra posición orbital para ser ocupada por un satélite extranjero. Eh, porque quiere que haya un punto orbital en el, en el espacio de Argentina, no significa que haya un solo satélite se pueden poner alrededor de ese punto hasta tres o cuatro satélites más geoestacionales pero también es una cuestión de frecuencia si perdemos las frecuencias estamos sonados ¿Mm? que es lo que nos pasó con el ARSAT-3 que hoy en día hay que pelear otra vez por la frecuencia de banda K porque la propiedad de esa banda la tiene hoy Canadá que bueno también soberanía estamos hablando. Ahí, Marcos, digamos, a continuar un poco también lo, lo, lo que estabas explicando, porque vos en un momento decís, bueno, historia ya conocida, vamos a presuponer que no se conoce. Primero, sí, para entenderlo bien sencillo, ¿cuál es la diferencia entre el SAOCOM 1 y 2? ¿Cuál es la diferencia en relación al, al, al ARSAT 1 y 2? ¿Cómo fue evolucionando la política aeroespacial 2003-2015, Digámoslo ¿no? con estos puntos de inflexiones que de alguna manera mencionaste muy por arriba? ¿Y qué pasó en estos últimos cuatro años? Porque me parece que no es menor, porque es, es tratar de alguna manera de llegar a tener alguna idea, una mínima noción de en qué situación estamos hoy eh, con la política eh, aeroespacial eh, argentina. Sí, ah, a ver, el, para que tengas una idea, el, el Saucon está planteado en, a fines del, de los 90. ¿Por qué la, esa importancia estratégica y por qué el no acompañamiento de Estados Unidos? Estamos hablando la, al fin del año 90, si bien había cámaras para los satélites, eh, no había una tecnología que te permita penetrar las nubes, porque si vos, la idea es que puedas observar todo el tiempo. Bueno, los radares sí lo podían hacer y por eso fue una de las de la oposición. Hoy hay cámaras de altísima resolución o cámaras con un tipo de campo óptico que pueden penetrar algún tipo de nube. Pero bueno, el Saucón era una tecnología de radar, un radar de, de 10 metros, la antena tiene 10 metros de largo, con lo cual es un, un desarrollo muy importante, un satélite casi de 3.000 kilos de peso, es un auto prácticamente, o más de un auto, una camioneta. Y era un desarrollo tecnológico muy importante. Obviamente, el constructor siempre ha sido INVAP, pero acá intervenían eh, eh, la CNEA también con todo el tema de compuesto y, y paneles, la, la facultad nuestra con todo el tema de control térmico los satélites. Y obviamente eso dio un gran espaldarazo para hacer todo lo que te dije de, de, los, de los radares. Había negociados que nos querían, como dice Mario, comprar cosas afuera que después tienen el control sobre vos, porque te dan las cosas y nunca, nunca sabes si no tienen una puerta de atrás donde la información que vos estás chequeando con un radar no está siendo transmitida a algún otro lugar también. ¿Mm? o con alguna señal que transfiera nuestro, ese mismo satélite, advirtiendo que, que nos están tratando de detectar. Eh, pero además de la soberanía, Argentina tiene sus propios satélites y también tiene sus propios radares de este tipo. Radares que llegó INVAP a desarrollar más allá de lo que le pidió el gobierno, como fueron los radares meteorológicos. Ahora, cuando las... Ciudad de Buenos Aires tuvo que comprar un radar meteorológico, no compró un radar a IMBA, lo trajo del exterior. Estas son las cosas que a veces nos planteamos como argentinos. Eh, pagamos los desarrollos de otros países cuando compramos afuera. Y el ARSAT, que, que realmente es la evolución máxima de un país tener un satélite geoestacionario, por todo esto es lo que significa un satélite de comunicaciones, obviamente tiene que, no puede fallar nada, está en una órbita, como te decía, de 36.000 kilómetros de altura, para llegar a esa, a esa órbita tiene que ir por recursos propios, llega ahí, tiene, tiene propulsión el propio el satélite que hace que llegue ahí, pero tiene que llegar con combustible restante para estar 10 años en órbita y poder mantener, porque hay pequeñas correcciones de órbita. Esto que decía Mario, cuando un satélite cambia de órbita, porque tiene propulsión propia. Bueno, los geos los geo, ARSAT-1 y ARSAT-2, creo que fueron eh, el top ten de, de la parte espacial satelital argentina. Eh, ¿qué te puedo decir de esto? Bueno, que a partir de ese desarrollo generado en el gobierno de Néstor y Cristina eh, se, se hizo la, una ley que fue la ley de desarrollo satelital de geoestacionario para que la industria esta que uno producía había muchas partes que eran importadas y sí, eran muchas partes importadas porque para poder poner un satélite en un lanzador extranjero tenemos que pagar seguro y, y el propio el, que el propio te lanza el satélite te va a pedir que vos tengas determinados componentes que sean de sus propias corporaciones, con lo cual al, al, al que te alquila el lanzador para poner tu satélite te pone condiciones. Por eso había muchas piezas que debieron ser importadas y no se pudieron fabricar en Argentina. No porque no se pudieran, sino porque no tenían historias de vuelo. Cuando se hizo la ley, votada por unanimidad por el Congreso argentino, no estoy hablando de un partido o de otro, todos la votaron, que era hasta 2035, para que Argentina tenga esta capacidad de que los satélites nuestros, no solo hacer los satélites que van a reemplazar el que está cada 10 años, sino que fueran con cosas fabricadas en Argentina, ¿eh? cuando subió Macri, que dijo que venía a mantener todo lo que estaba bien, lo iba a mantener y solo iba a cambiar lo que andaba mal, realmente fue un desastre porque todo lo que había andado bien lo echó por tierra, como esta ley de, de soberanía satelital, que significaba una ley hasta el año 2035, que es las cosas que le falta a Argentina, una ley de un plan de Estado, fue vetada por un decreto de Macri, o sea una ley votada por unanimidad ¿eh? fue dada de baja por un presidente, por un decretazo, pero no hay derecho a los que hacemos ciencia y tecnología y desarrollo y soberanía, no hay derecho a hacer lo que se hizo con la ley satelital. Y uno dice bueno ahora la podemos hacer, Sí, pero cuatro años en estos desarrollos es muchísimo. Perdemos gente, perdemos recursos humanos formados, que tardamos años, que se nos, se nos van. Entonces, esto es a lo que yo me refería. Y ahora y el otro gran desacierto de este hombre que venía a arreglar lo que andaba mal y lo que andaba bien lo mantenía, era tener nuestro propio lanzador. Tener nuestro propio lanzador, el tronador, significaba que íbamos a poder ensayar en vuelo satélites producidos por nosotros con pieza propia, y es una, una forma de certificarle vuelo que nuestro satélite es confiable, y después ya podemos hacer satélites con componentes nuestras y volar en cualquier lanzador del mundo, porque si alguien me va a decir, ustedes se fabricó el GPS que es el control de vuelo del, del satélite. ¿Cómo sé que anda bien? Y bueno, voló acá, voló acá y voló acá y anduvo perfectamente. Así que es confiable y puede estar tranquilamente en su, satélite, en su lanzador. Un poco para hacer lo que se entienda, no quiero hablar en difícil. Eh, entonces... Eso es soberanía, tener todo el circuito, desde la fabricación de satélites, la puesta en órbita propia, con una base que está en Puerto Belgrano, que es ideal para todos estos satélites que se están haciendo ahora, los que dice Mario de Helion Más y que son las nubes, porque lanza sobre el mar, hacia el sur, puede lanzar órbitas LEO, y ob obviamente son órbitas que son muy comerciales, muy vendibles. Obviamente, órbitas que pasan por encima de Malvinas. ¿Eh? Eh, hay algo que, para terminar y no aburrirlos, algo que dijo Mario, que le falta, que él... Esto no lo sé yo por mi expertise, sino esto lo aprendí de Mario. Malvina es estratégicamente, tiene una posición estratégica para la navegación satelital. Cuando Mario estuvo en Malvina de visita, decía, vi muchas antenas en Malvinas. Empezó a investigar y empezamos a mirar, y obviamente es importantísimo Malvina a nuestro entender, porque está lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur. ¿Qué es esto? Que las ondas magnéticas, las líneas magnéticas, por las que los satélites usan para posicionarse, no hay como una distorsión en el Atlántico Sur, donde no siguen un, un patrón similar al resto del planeta. Entonces, tener un punto fijo sobre el Atlántico Sur es una referencia muy importante para los satélites de, militares, para los satélites estratégicos. Obviamente, ¿quién está en ese punto? Inglaterra, socio de Estados Unidos. Entonces, nada es casual, no es casual que no tengamos aviones fabricados en Argentina después del 55. No es casual que no tengamos nuestro propio lanzador. No es casual que no tengamos el cóndor. Yo no creo en las casualidades. Y si bien nada está escrito de esto que estoy hablando, de que no podemos fabricar lanzadores sólidos, no lo hacemos. Por algo será, ¿no es cierto? Eh, pregunta para los dos, ¿no? Porque por ahí, cuando nosotros hablamos de soberanía satelital, por ahí, en, en, digamos, en, en, en términos populares es algo que por ahí se ve muy abstracto, se ve algo muy lejano. Eh, cuéntanos, digamos, ¿no? Incluso si se quiere eh, a modo de cierre, ¿cómo creen que ven, o debería ser, digamos, ¿no? el futuro de las políticas eh, soberanas argentinas en relación a... a, a, a al espacio exterior, y cómo eso se puede aplicar digamos ¿no? en cuestiones concretas. Ustedes mencionaron Malvinas, ¿no? Pienso hoy en día en la pesca ilegal, no algo que también se ha mencionado digamos en esta charla. ¿Cómo podemos concatenar de cara a futuro, o pensarnos como nación aeroespacial a futuro, eh, digamos esta, esta convergencia de políticas públicas en largo plazo, soberanía satelital, y por supuesto el tema que siempre nos convoca y nos interpela, que es Malvinas y el Atlántico Sur en todo... Eh, en toda su expresión. Bueno, voy a empezar ahora un, un poquito. Pero explicando en líneas generales que la gente, como decía Marcos, tiene que entender que la soberanía en el espacio es tan importante que produce, eh, porque es un, una fábrica que también, más allá de esta... Es una fábrica que está fabricando y trabajando y, y haciendo este, una economía positiva que genera recursos para, para el pueblo argentino. Más o menos para hacerte un cálculo, eh, no, en el año 2013 trabajaban deben estar trabajando para lo que es la economía del espacio alrededor de un millón de personas y producen ingresos o producían en el 2013, ingresos de más de 256 mil millones de dólares que este, se reparten en cadenas de suministros, en operadores satelitales, en los servicios al consumidor, esto es el servicio de internet, y, y yo creo que bueno, acá está claro, ahora estamos hablando nosotros después de la pandemia, eh, o en la pandemia empezamos a hablar todos de cosas de, que no conocíamos, y bueno, el Google Meet, el Zoom, este, apenas conocíamos el Skype, este tipo de comunicación es una comunicación que aparece también este, por las generaciones de, de todo esto en Internet, en los, en los satélites, y en realidad, pues, fíjate que queda como experiencia que esta economía del espacio no fue afectada por la pandemia, al contrario, todo lo que tuvo que ver con los satélites y con las comunicaciones, que eh, fueron las empresas que más crecieron y se enriquecieron en la pandemia. Cuando todas las otras empresas entraron en, en una línea de decadencia, se paró el mundo. Fue la primera vez que el petróleo costaba eh, eh, en negativo, que había que pagar, para que, vos tenías que pagar, no, no es que no tenía valor, se paró el mundo. Y entonces eh, la única industria que trabajó sin cesar, sin parar y, y creciendo, fue la industria espacial. Entonces, eh, de ahí es que la importancia que tiene para un país, fíjate vos esto, ¿no? Y bueno, cierro un poco acá porque también en esto del desarrollo satelital, con Marcos, este, allá, por ahí lo va a contar él también, que lo, que él, se lo, lo voy a dejar para que lo cuente, fue un poco cómo como se crea el Instituto Malvinas. Y una de las ideas del Instituto Malvinas era decir, por qué en el Atlántico Sur hay un sistema que se llama Argo, que tiene 3.000 boyas, de las cuales 1.000 boyas son británicas, y nosotros, de esas boyas que recorren el mar, que luego salen a, a superficie y el satélite captura la información, eso tenemos, teníamos 12 alquiladas, y que como pasa con la información, ellos también tienen la información que nosotros tenemos, y saben lo que está pasando en nuestro mar. Entonces esas 12 alquiladas, ya desde ya la información te la pasaban 24 horas después. No, no era directa. Entonces, bueno, eso es dependencia, y ese era un poco todas estas cosas, en las cuales, este, por suerte, nosotros encontramos a Marcos Actis que es el actual director del Instituto Malvinas, para charlar de todas estas cuestiones que, que bueno, son interminables, porque son, hay fascinantes, y, y de golpe digamos en ese lugar, con los satélites, Marcos, este, podemos hablar de otro integrante de Garaventa, Willy Garaventa, que son personas que por ahí este, sí tienen esa cuestión nacional, esa idea de, de, de lo nacional, y, y que están trabajando en litio, que que bueno, también es una alta tecnología este, para el país. Y estas son las políticas soberanas. Y, y también el litio interviene en la parte satelital. O sea, esa es mi, mi impresión, ¿no es cierto? De, de, de cómo un país este, puede salir adelante y cómo esta industria, que aparentemente era una industria así solamente para los ingenieros o los satélites, ¿para qué sirven? Bueno, no, es la industria que más ganó, que más avanzó y que se desarrolló en esta época de pandemia. Sí. Eh, tanto para hablar, eh, vos, vos fijate ARSAT-3 si, si hubiese estado puesto en órbita transmitiendo internet lo que hubiese significado para nuestro pueblo, porque sobre todo transmitiendo internet para aquellas pequeñas poblaciones, el que vive en la capital no se da cuenta, pero cuando uno se aleja 300 kilómetros de la capital federal ya no tenemos la conectividad que tiene capital, no tenemos internet, no tenemos ni a veces ni señal de celulares, porque los celulares salen de antenas, antenas que se pierden la señal muy rápidamente, no hay una antena cada 15 kilómetros, la provincia de Buenos Aires no tiene antenas cada 15 kilómetros para estar totalmente cubierta por celular. ¿Eh? Eso mucha gente parece que no, no se da cuenta, y si yo dijera oh, vamos a poner 200.000 antenas, me sacan, me dicen, ¿qué está haciendo? Claro, el que ya lo tiene incorporado, como vivir en Buenos Aires, una vez un santiagueño me decía, si vos salís a la calle, o prendés la luz, tenés luz, abrí la cadilla, tenés agua, salís a la calle, tenés transporte, no crees que en el resto del país no pasa eso pero un poco hablando a futuro, porque hay lucecitas, este gobierno está dando muchas señales, se reactivó el proyecto muy fuertemente Sabia Mar, ¿qué es el Sabia Mar? Va a ser un satélite que va a tener cámaras con una inclinación determinada que va a pasar cada dos o tres días sobre Argentina, es bastante bueno eso, porque si tuviésemos otro o tres satélites de este tipo estaría pasando siempre uno, va a permitir observar el mar argentino, lleva cámaras especiales para detectar los barcos en nuestro mar. Pero además lleva lo que dice Mario, que nunca lo, lo pudimos hacer andar, lleva un sistema de recolección de datos, el DC, DCS, se llama así, porque, y está hecho por un profesor emérito de nuestra facultad, que va a recolectar datos y va a permitir tener nuestras propias bollas, ya se fabrican bollas en Argentina, uno podría poner este transmisor y tener los datos uno ¿y qué, por qué es bueno eso? Porque el dato lo tengo cuando, de primera mano, no está, al, al, no está sacada la información que le puede interesar a otro y pasarme lo que ellos quieren. No sé si saben ustedes, había un proyecto de hacer un UAB que lo estaba haciendo entre fuerza aérea, INVAP y parte participábamos nosotros también para tener un avión de estos autónomos que pueden volar 40, 50 kilómetros, recorrer el mar, volver, tomar información y volver. Son esos aviones furtivos que le llaman y iba a ser fabricado totalmente en Argentina, un proyecto que ya estaba el contrato para que Inbap lo fabrique Otra cosa interrumpida por Macri. Claro, el común de la gente no sabe estas cosas. ¿Qué hizo la ministra de seguridad de Macri? Los alquiló, ¿eh? estos mismos tipos de aviones, se los alquiló a los israelitas. ¿Qué diferencia? La información la bajan ellos y nos la dan ellos. La alquiló pero lo manejan ellos al equipo. No te dan el equipo yo lo alquilo y me lo das vos para que yo lo pueda usar. No, yo te lo uso, yo te alquilo todo, el avión el, y el proceso de datos. Bueno, a ver, me parece que es claro que es una cosa soberana y lo que no es soberanía. Y bueno, podemos contar muchas cosas de estas. Y lamentablemente, como digo yo, tenemos discusiones que no hacen al desarrollo de la Argentina. Entonces me parece que, porque por más que haya dos tres partidos políticos, yo creo que hay mucha gente que quiere, y lo demostramos, porque el pueblo ha sabido votar cuando las cuestiones hay que votar, que queremos un país desarrollado y soberano. Entonces tenemos que tener políticas de Estado, que independiente del gobierno que nos toque, la lleve adelante, y, y tener las garantías que la va a llevar adelante. Yo creo que eso es lo que lamentablemente está faltando, por eso tenemos esta cosa pendular que hemos venido sufriendo desde el 55 hasta ahora. Bien, bueno buenísimo Marco, Mario, muchísimas gracias. La verdad es que nos hemos llevado a varias conclusiones. De alguna manera la, la política aeroespacial argentina está muy emparentada con la política de Malvinas, por lo menos en lo que va a estos 21 años del siglo XXI, hay una correlación entre los gobiernos quienes apuestan a políticas públicas de defensa de la soberanía en Malvinas, coincide con el desarrollo eh, de las políticas públicas en, en, la, en el impulso de nuestra soberanía aeroespacial, y por, digamos, por el lado contrario, quienes retrotraen de alguna manera las políticas soberanas de Malvinas también retrotraen las políticas eh, soberanas aeroespaciales. Y que de alguna manera, al estar emparentadas eh, y estar correlacionadas, por decirlo de alguna manera, nos queda de alguna manera como una conclusión de esta necesidad de políticas de Estado en el largo plazo, porque son la única clave para poder avanzar hacia ese proyecto de nación que creo yo, que como bien vos mencionabas Marcos, es un interés genuino del pueblo argentino y que de alguna manera eh, estamos desde este humilde lugar tratando de difundir eh, lo más posible. Así que desde de, de nuestra parte, del el Museo de Malvinas, más que agradecidos. Como siempre, Mario también ya presente en varios, en varios programas. Y bueno, nos seguiremos eh, encontrando ¿no? con esta apuesta a, a la defensa de, de nuestra soberanía. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Juan. Y como cerrando, esto no termina, de, de, no se termina nunca. Seguimos denunciando nosotros. Todos la militarización del Atlántico Sur, saber que ahí en Malvinas hay una base militar de la OTAN y también saber que toda esta tecnología este, también puede ser usada no solo para las comunicaciones, sino en lo que viene que, que quiere Estados Unidos y, y las potencias que es militarizar el espacio. Entonces, con, con, entonces esto podríamos hasta tener misiles que sean disparados desde el espacio. Y bueno, estas son las ideas de un loco como de golpe apareció eh, Trump y, y hay que seguir investigando y cuidando porque bueno, todo va en progreso de, de nuestro país, de, de la humanidad, pero de golpe este, también puede ser este, tomado por por estos es que, por un Trump o por un Biden y para defender Estados Unidos es, es, piensan militarizar el espacio. Entonces, bueno, eh, me parece que, que todo esto también, este, acá Marcos es un, un experto en todo esto, hoy a mí me daba cierto prurito tener que hablar al lado de él, pero bueno, mi aporte es dentro de lo que, que más o menos, este, también uno uno le gusta el tema Malvinas y aporta, pero este, yo siempre lo admiro por su enorme conocimiento. Así que muchas gracias a Juan también, a Marcos y al Museo Malvinas este, por, por todo esto. ¿no? Bueno, lo, lo tomo eso Mario, es el amor de Malvinas que nos lleva a sí. investigar distintas disciplinas que a veces no son muy ajenas, pero que tienen ese foco común, que es la, la recuperación definitiva de nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Así que bueno, y que nos están viendo en pantalla, bueno como siempre, nos encontraremos el viernes que viene a las 18 horas,